En este vídeo mostraré cómo lanzar aplicaciones desde Python 3 en Linux. El lanzar aplicaciones desde Python es muy útil, ya que nos permite ejecutar cualquier aplicación existente en el ordenador. Comencemos. Comencemos cargando las librerías necesarias. Estas serán re, shlx, las cuales nos permitirán ejecutar y modificar la forma de las cadenas. Además, importaremos las librerías OS, subprocess. Threading y Multiprocessing, las cuales nos llevarán a poder ejecutar los, los programas. Además, podemos utilizar la función Time, la cual nos permitirá modificar y hacer lapsos de tiempo. Para comenzar, utilizaremos el Magic Command, lo cual es muy práctico. El Magic Command es poner un interrogante al principio de la, de la palabra. Esto nos permite ejecutar cualquier comando de Linux. En este caso, además, se añade la palabra... Dollar, y, de, y dentro se ejecuta el comando que se quiere ejecutar, este será el programa y el resto serán sus argumentos, lo ejecutamos y vemos que el programa funciona, la salida es igual que la que se vería en un terminal o consola, almacenamos el nombre del programa y los parámetros los cuales se utilizarán para el resto de, para el resto de, pro, de llamadas, utilizamos ahora la llamada desde OS System, vemos que también es exitosa, la llamada es igual que antes, llamando al programa más sus parámetros. Sin embargo, hay algunos comandos que no funcionan. Por ejemplo, el, el, la llamada desde execv desde Linux no, no me da buen resultado. También podemos llamar con subproces.run y subprocess.call, las cuales deben llevar el argumento shell igual a true para dar un resultado exitoso. Igualmente que antes, también hay fallo en la orden spawn, la cual en Windows sí que funciona. Igualmente, podemos crear un script de Shell y llamarle desde una llamada simple desde OS System. Esto en ocasiones es práctico, ya que tenemos los scripts de Shell, Bash, o podemos incluso crearlos si tenemos algún otro tipo de problema. Cuantas más opciones tenemos, mayor puede ser las posibilidades de éxito. Vemos que funciona. Sin embargo, OS Starfile File no funciona, ya que no, ya que no actúa como en Windows. También podemos llamarlo en multiproceso, sin necesidad a que esperar a que los procesos terminen. Esto se hace con las, con las librerías multiproces y threading. Para ello, primero debemos saber cómo cerrar un programa. Cerrar un programa o proceso lo podemos hacer de distintas formas. Sin embargo, podemos crear una forma manual que nos busque los programas existentes, como los que aparecen en, en el monitor del sistema o el monitor de recursos, y terminar el proceso una vez buscado. Para ello, podemos buscar la opción en la lista de procesos, o PS. En Python funciona este comando, sin embargo, en el terminal no es igual. Hacemos la búsqueda del, de los procesos activos y nos sale la lista. Podemos ejecutar el comando PS viendo que es distinto en el terminal. Sin embargo, en Python sí que funciona exitosamente. Una vez hecho esto, podemos buscar la cadena de del programa que, que queramos y posteriormente terminarla con oskill pid 2 Bueno, continuemos con el resto de programas a ejecutar. Podemos ejecutar con subprocess popen. Este en ocasiones da problemas. En este caso, por tener shell igual a true, da problemas, ya que popen es una opción más moderna y segura. Sin embargo, en ocasiones es necesario dejar la compatibilidad de shell igual a true, la cual puede dar problemas de seguridad de inyección. Por ello, es conveniente, si consigue hacer funcionar su programa, utilizar el comando subproces popen. Igualmente, probaremos ahora con multiproces. El cual... Mmm, Ejecutará una orden de subprocess.run con una serie de keywords de shell argument de shell igual true. Ejecutamos y vemos que el programa funciona. Igualmente con multiprocessing podemos probar la opción de os system, el cual es el comando básico. Lo ejecutamos y aquí esta vez no se ve el proceso. Sin embargo, se muestra en la salida de los procesos. Volvemos a ejecutarlo. Vemos que se crea una nueva instancia de ffmpeg. Igualmente, podemos ejecutarlo con Threading, el cual ya no tiene las opciones de cerrar y de terminar los programas desde ellos mismos. Sin embargo, con nuestra función finish podemos buscar y terminar el programa. Como vemos, las opciones son muchas ya que alguno de los comandos o de las variantes puede dar problemas con algunos tipos de programas. La opción recomendable es utilizar siempre subproces.popen. Sin embargo, puede ser más práctico para algunos usos el utilizar la opción OS System con multiproces. Eso ha sido todo.